libertad es tranquilidad, es comodidad y es no molestar al otro. La libertad está en eliminar los miedos, en ser quien uno realmente es. libertad es poder ser tú mismo, sin temor a lo que diga, no pienses lo demás de lo que expresen. Yo vivo la libertad haciendo lo que amo y disfrutando lo que me dio la vida.